Al empezar a utilizar Spider podemos observar que este tiene varias partes. Está la zona del editor, en la cual se puede introducir el texto que se va redactando. Igualmente, podemos ver que existe una parte de consola, en la cual se pueden ejecutar comandos independientes. Igualmente, existen otra serie de pantallas en las cuales se pueden obtener eh, ayudas o se pueden explorar las variables que se van creando en cada paso. Igualmente, podemos observar que podemos analizar el, la estructura de archivos para acceder a algunos de manera local. Igualmente, podemos buscar o incluso utilizar un profiler, el cual es una labor más elaborada o más avanzada, ya que esta permite analizar el tiempo de ejecución de cada una de las tareas que se pueden realizar en Python. También podríamos visualizar cuáles son cada una de las partes del menú. Sin embargo, estas son bastante comunes a otros programas, de tal forma que se deja al usuario que cada cual analice cómo son cada una de estas partes.